vamos a hablar de los planos anatómicos. Podemos mencionar que los planos anatómicos son tres planos básicos, los cuales van a cortar el cuerpo en diferentes mitades. Por ejemplo, tenemos acá el plano frontal. Ese plano va a pasar justamente por la coronilla, también conocido como plano coronal, el plano frontal o coronal. Este va a dividir el cuerpo en dos mitades, que van a ser una mitad anterior y una mitad posterior, o ventral y dorsal, serían los términos que se utilizan también. Hay otro plano que se llama plano planos este que se ve acá, va a pasar justamente por la línea media del cuerpo, y lo divide en dos mitades, que son una mitad derecha y una mitad izquierda. Hay otro plano que va a estar paralelo, a él, que será el plano para sagitar. Para sagitar significa al lado de él. este plano, por ejemplo, puede ser la línea medio clavicular que pasó por acá o cualquier otro plano que usted trace con relación a un órgano. Por ejemplo, un órgano te agarra y lo divide en dos mitades que sean iguales. Y el plano que usted trace lateralmente a ese sería el plano para sagitar. Acá tenemos el otro plano que es el plano transversal, también conocido como plano horizontal. Este va a pasar acá por el ombligo y divide el cuerpo en una mitad superior o también conocida como craneal y una mitad inferior conocida como caudal esos son los tres planos básicos que ustedes tienen que manejar acá tenemos algunos términos anatómicos por ejemplo lateral significa lateral cuando una estructura está lejos o alejado de la línea media a eso se refiere como lateral el medial Significa que está próximo a la línea media. Craneal y caudal. Cranear es un término que se utiliza cuando una estructura está próximo al cráneo o a la cabeza. Si es a la cabeza, se llama cefálico. Ese término. También conocido como superior. Es lo mismo. Craneal, cefálico o superior. Acá tenemos el caudal. Caudal viene de cola. Eso significa que está próximo a los miembros inferiores o próximo a la cola. La cola del ser humano será el cox. Y acá tenemos el término proximal y término distal. que Es casi parecido a superior e inferior. Pero eso se utiliza más en las extremidades, proximal y distal. Eso en cuanto a algunos términos anatómicos que ustedes tienen que tener en cuenta, ya que hay algunos términos del movimiento, cuando estemos hablando de miembro superior, miembro inferior, los movimientos que tenemos que tener en cuenta, la abducción, la aducción, rotación lateral, rotación medial, la flexión, la extensión, tener en cuenta esos términos. Por ejemplo, abducción, ese es un término que se utiliza cuando se separa una estructura de la línea media. Es lo mismo que separación. Aducción es lo mismo que aproximación. Por ejemplo, si yo llevo la mano hacia adentro, pegada acá con el costado, eso es aducción. La diferencia es la B que tenemos acá. Recuerden que las aves hacen esto, abren la sala y ahí ustedes tienen el término separación. Abeducción. Rotación lateral, rotación medial. Rotación lateral es el término que se utiliza. Por ejemplo, el miembro superior se lleva, se gira hacia afuera. Rotación medial cuando se gira hacia adentro. Lo mismo ocurre a nivel de los miembros inferiores. Rotación lateral, rotación medial. Acá, separación y aproximación. Extensión y flexión. Esos son dos términos también de movimiento que se utiliza. Por ejemplo, cuando se aumenta el ángulo. Ahí hablamos de extensión. Cuando se disminuye el ángulo, por ejemplo, vamos a hablar de flexión y extensión a nivel del codo. Flexión, cuando se disminuye el ángulo que existe a nivel del codo, ahí hablamos de flexión. Extensión, cuando aumenta ese ángulo, hablamos de extensión. Por ejemplo, extensión del codo, es esto acá. A nivel de la mano vamos a tener el mismo movimiento. Extensión, cuando lleva el dorso de la mano hacia arriba. Flexión, cuando lleva el dorso de la mano hacia abajo. Otro movimiento a nivel de la mano está la pronación y la supinación, recuerden que las personas que supinan, son las personas que piden, están supinando, y las personas que dan, son las personas que pronan, acá, es el movimiento, pronación y supinación, ahí se gira y se lleva el pulgar hacia afuera, eso es supinación, cuando se lleva el pulgar hacia adentro, y la palma de mano hacia abajo, eso es pronación. A nivel de la columna vertebral, también encontraremos otros movimientos importantes, por ejemplo, en la columna vertebral está el movimiento de flexión, cuando lleva hacia adelante el cuello, o extensión cuando se lleva hacia atrás. Y están los movimientos de rotación. Rotación lateral, rotación lateral. A ambos lados. Elevación y descenso. En este caso del hombro. Y ya cuando estemos hablando de los músculos. Ustedes tienen que decir cuál es el músculo que permite la elevación o el descenso de, del hombro. Cuáles son los músculos que permiten la extensión y la flexión del cuello. Cuál es el músculo flexor acá del antebrazo. O músculo extensor del antebrazo.